efectiva va a sufrir alteraciones. ¿Por qué? Por este desprovisto, ¿no? De sacarte de un medio social. Por eso es, es este eh, importante que la persona forme su, su, grupo, su grupo social, ¿no? En la cual tenga tenga todas estas características y en la cual esa persona se sienta feliz de lo que nos hablaba lo que en su contrato social, ¿no? En que él decía que la persona es feliz mientras va a tener comunicación, va a tener este eh, por decir, amigos, ¿no? Entonces, eso es para qué, para que no le crea ese, eh, para que no le crea el, este, un, un perfil psicológico malo, ¿no? Un perfil psicológico que no le afecte a su vida. Eh, psíquica ni, ni efectiva ya eh, pues también se acuerdan ustedes volviendo a la historia mismo de esto en esos famoso destierro o exilio que existía antes no esos castigos que se daban en la en las épocas antiguas no obraban de exilio te sacaban de ese sitio y te mandaban solo a una parte no eh, ¿Y quiénes, quiénes quiénes eran estas personas que sufrían este exilio? Este eh? Eran esas personas de que eh, eh, para quienes mm, eran considerados en ese tiempo enemigos de la sociedad o traidores de la misma. Entonces los separaba. Ah, tú has fallado acá, te vas al exilio, ¿no? ¿Para qué? Para que no siga contagiando. Es esa, esa personalidad de repente de que, que tenemos alguno de, de separar a los grupos, entonces mejor te sales. ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos, lo importante en la época de Aristóteles era mantener esa, esa comunicación, mantener esa personalidad social. ¿no? ¿Para qué? Para que, el, para que la persona no sea, como decía Aristóteles, un, un, un animal, un animal político. Eh, bueno, entonces... Sí. Eh, bueno, quería aportar sobre este punto también sobre el sentido, pues, de la eh, las organizaciones que poseen la personalidad jurídica, la corporación de interés público, la asociación y las fundamentaciones de interés público. Y a esto pues también se puede añadir lo que dice Aristóteles, no eh, habla de tres puntos, la deshumanización, la Ajá. humanización y la socialización. O sea, antes de la socialización tiene que haber pasado por la, o sea, el hombre como raciocinio o como animal, dice, no político ya eh, en el proceso de humanización, tiene que pasar y formarse desde el punto de vista, por eso se hace la humanización, o sea, el ser humano nace como un deshumano, o sea, como un ser salvaje, ¿no? Entonces, a lo largo de su vida, tiene que adquirir, pues, una serie de procesos para humanizar. Entonces, para convivir dentro de una sociedad y llegar recién a la socialización. Pues, inclusive, aporta un poco más a lo que agrega también en base a lo que dice Aristóteles, el doctor Barriga, Barriga de la Universidad Mayor San Marcos, dice que... Muchas veces han de la socialización, pues los eh, primeros de para que llega una socialización y ser autónomos dentro de la sociedad. es, mi participación. Eso es lo que está pasando ahorita. Eso es lo que está pasando ahorita, por ejemplo. Bueno, si bien es cierto la sociedad eh, el mundo avanza tecnológicamente eso es lo que está pasando estamos robotizados los jóvenes están robotizados están están lo que decía ese profesor de San Marcos no el, el alumno ya no creo yo que no expresa ya su talento natural no sino está eh, está mecanizado ya con la tecnología yo si bien es cierto yo sé que la tecnología es buena pero hay que ponerles límites también, ¿no? Porque nosotros vemos ahora, todo lo encontramos en Google, pero antes no. Antes las bibliotecas eran muy importantes y los trabajos que te dejaban los, los profesores antiguos te obligaban a que vayas a la biblioteca. ¿no? Y en la biblioteca te sentaba, pedía a ustedes que son ya personas de, de edad igual que yo. ¿ya? Yo ¿No? recuerdo que eh, Sacaba mi carnet de la biblioteca y hacía mi colita, que salgan todos para después uno entrar a buscar y hacer, hacer este trabajo. Eso era, eso era lo más importante. La tecnología es buena, pero lo que nos ha quitado es eso. El hábito de leer. no Porque una cosa es leer un libro eh, en físico que un libro en en, en la plataforma. No sé si, si estaré equivocado no, no es lo mismo, pero... eh, Claro, entonces yo, yo pienso de que eso no debió quitarse. Si bien es cierto, el, el el ¿para qué? Para que la persona social se desarrolle más y no se mecanice. Se mecanice con conceptos. Porque eso es lo que está pasando con la persona hoy día, se está mecanizando. Tanto es la tecnología de que ya va a llegar el momento que, no, ahora mismo usted habla y, y, y dice una, una frase y, y la computadora le escribe. ¿no? Y lo escribe sin errores. Entonces, lo que queremos nosotros es cometer errores, ¿para qué? Para corregirnos y ya no cometeros eso en la ortografía. Por eso es que ahora, usted entra al Google, le corrige todo. ¿No? Entonces, lo, lo, y eso es lo más, eh, eh, como le decía, lo más importante que le están quitando ahorita a los estudiantes. Corregirse ellos mismos, no que lo corrija una, un, una, eh, por decir, una máquina tecnológica como es la computadora, ¿no? Y eso también, eso va de acuerdo con la persona social. ¿ya? Profesor, disculpe una votación. Una sí. En cuanto a, lo, a la enseñanza también en los colegios, eh, hay que tener en cuenta que no hay un enfoque educativo a, a, a un dictado de, de, de, de, de, de palabras, ¿no? O oraciones. Claro. Entonces, hoy en, mm -hmm. hoy en día, ya no da la sorpresa. Pues, llama, imagínate, de, de una palabra donde abre y, y y dice, ¿no? Más o menos, identifica qué es eso? O sea, el alumno no conoce las letras. Sino por, por el, o sea, por, por, por, por la figura. Por la figura. Hispanos, ya conoce, ya. Entonces ha cambiado bastante. Entonces, en el aspecto de las bibliotecas también hay que tener en cuenta, por ejemplo, los libros, era tan fundamental conocerlos, pero hoy en día no. Eh, eh, Google está por encima de todo. Entonces, eh, eso es lo que nos tiene a, a todos, no solamente a un grupo de estudiantes, sino a todo el mundo. Gracias, profesor. No solamente Google, ahí hay... es. Opus, oh, Eibus, hey, ¿cuántas páginas en las cuales uno... Que está bueno para buscar información. Eh, bien. ¿No es cierto? Y, esa, eh, y en los, trabajos, y en los ah, futuros ah, trabajos de investigación es coger esa investigación, ah, ponerle su, sus autores y aparte de eso, analizar nosotros y con, y con nuestras ah, propias palabras, realizar esos trabajos de investigación. En lo que tampoco se hace hoy día. ¿No? Porque mm, llevar pues yo cuando llevaba este, este curso de investigación era aburrido, ¿no? Pero yo me doy cuenta que la investigación es muy importante. Con la investigación, o tú como asesor de tesis vas a hacer, económicamente te va a ir bien, ¿no? Y también vas a aprender más. Porque es, y, ese, y ese es el enfoque, por ejemplo, del, de los cambios de la SUNED, ¿no? En la cual... ¿Qué obligaba a las, a las universidades el, la, los trabajos de, de investigación? Y hoy día la, la calidad de las universidades se está midiendo por eso. ¿Qué universidad tiene más trabajo de investigaciones? ¿No? Universidad que tiene más trabajo de investigaciones, pues será considerada un poquito más. Y ahorita entre las 10 universidades me doy cuenta de que yo pensaba que estaba la católica o estaba el, el, el la católica. Yo, la, la... Hoy día hay uno creo que es, en el primer lugar creo que hay una, una universidad. No, no, ¿no? ¿La, universidad de Lima? ¿La No, la universidad de Lima está en octavo, noveno lugar. La pontificia. La, la universidad de, la Catedral, de la, la, la, no, hay, sí? no, en el primer lugar creo que es una... A ver, a ver, a ver, a ver, en el primer lugar. ¿La universidad de la pontificia, profesor? No, la, la católica no está en primer lugar, está en segundo, tercero, creo. Y después uh -huh. sigue San Marcos Cayetano. Cayetano creo que está en la primera. Sí, Cayetano. ¡Wow! Pasó a... en sí, la primera. Sí. ¿No? Sí. sí. Sí, y después que en, entra, entre ese rubro se ha, se ha metido una universidad nacional también. creo. He estado viendo, he estado revisando los diez primeros puestos de, la, de las universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque los miden por los trabajos de investigación. Por eso es que en las universidades ahorita exigen trabajo de investigación y a los docentes que también lleven un curso de investigación. ¿No? Y pero o sea, que a mí, pero hay que dar eh, investigación para investigación de, para, para hacer su tesis, ¿no? Okay. Y a ustedes se, se, se darán cuenta del marco teórico, de la variable del toda esta serie que a veces confunde a uno, pero siempre es bueno tener un asesor ahí ¿Ya? entonces vamos al concepto jurídico de persona, a ver, quiero escuchar a una alumna doctor, por favor que lea, porque solamente veo que están leyendo puros, puros alumnos ay yo profesor yo levanté la mano yo levanté la mano primero un dicho mujer ha dicho alumna a ver, a ver a ver, a ver a no, no, vez, Cortito obviamente, nada, por favor, no es, sino que sí, obviamente, no pla... Mira si bien es cierto, como usted dijo, la tecnología está embruteciendo al ser humano, ¿no? y eso ya lo, ya lo había previsto una persona que yo admiro mucho, hombre, este, que dijo una vez: No, tenemos el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Eso lo dijo el gran Bueno, se ha cortado. A los ver. Son, son. Yeah. A ver, ¿quién iba a leer? Ayón, profesor. Ya, yeah. a ver, Ayón. Concepto jurídico de persona. Persona. Todo ser susceptible de tener derechos y obligaciones. En el lenguaje jurídico se dice que quien es capaz de tener derechos tiene personalidad. La personalidad es la aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones. Se considera persona jurídica o persona moral a la figura jurídica donde se genera la existencia de un individuo con derechos y obligaciones, pero que no es un ciudadano. Trata de una institución, una organización o una empresa que sigue algún fin social con o sin fines de lucro. ¿Ya? ¿Puedes aportarme algún, algo, algo sencillo nomás sobre lo que has leído por favor, este, Ayón sí. sí, el concepto jurídico de persona viene ser la representación, que puede ser una institución, o la, puede ser una o dos personas que forman, por ejemplo, una empresa y tienen derechos y obligaciones. Por ejemplo, las obligaciones de pago, cumplir con el Estado, el pico sus tributos, pero tienen su representación, un nombre especial. Y a eso se llama este, persona jurídica, jurídico de persona. Okay. Gracias. Gracias. A ver. Doctor. ¿Otra persona? Sí. Doctor, eh, Manuel de Bueno, para, para, para mí, la, eh, la persona jurídica es el sujeto de derechos y obligaciones. Ajá. Es decir, es decir todo, todo ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones para fines legales. Para mí ese es mi concepto. Ya, ok. Ok. Ya, A ver, ¿alguien que, alguien que lea, por favor. Concepto jurídico de persona. Las personas jurídicas con, con, coexisten con los con las personas físicas. Se le atribuye una personalidad jurídica propia y la capacidad para actuar como sujeto de derecho. Tiene capacidad para adquirir, procede, bienes de todo tipo, ejercer actividades sociales o societarias. Una persona jurídica nace en un acto jurídico o acto de constitución. Se trata de un evento jurídico de fundación reconocido por organismos y autoridades administrativas. Exige que esté registro, registrado públicamente en cumplimiento de determinadas con condiciones legales. A la primera, segundo, sobre qué es ser persona dentro de un ordenamiento jurídico, debe responderse desde nuestro punto de vista, expresando que persona es el sujeto de derecho. Sujeto de derecho, bien lo sabemos, es el ente al cual el ordenamiento jurídico positivo de cada país le atribuye situaciones jurídicas. Subjetivas, vale decir, un plex, plexo de, de derechos subjetivos y de deberes sujetos de derechos. Es así, un, una, una categoría jurídica formal, un puro concepto, un centro de referencias normativas. Saber sobre cuál sea su contenido es materia de otras interrogantes y de sus respectivas respuestas. Muy bien. Eh, Doctor. Eh, no. Sí. Doctor, en el, en, el, en el Código Civil, en el artículo 77 también habla de la persona jurídica. Ajá. Justamente a eso me iba a, a referir. ¿no? Sí, dice que la, la existencia de la persona jurídica sí. de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro repetitivo. Salvo, disposición distinta de la ley. Es el artículo 77 del Código Civil. Justamente iba a hacer hincapié sobre, sobre ese artículo. ¿ya? Pero también, este, si bien es cierto, es que eh, según lo que nos dice esta, esta diapositiva, eh, esta figura de persona jurídica va a ser... Eh, titular de muchos eh, derechos y muchas obligaciones, ¿no? Que lo que tienen las personas naturales, ¿ya? Siempre y cuando exceptuando pues, los delitos, ¿no? Los delitos penales, porque delitos penales no se atribuyen a las corporaciones, sino a individuos, ¿ya? Hay que tener bien presente eso, para que sean directamente responsables de los delitos cometidos, ¿Ya? Eh, pero también va a ser posible aplicar sanciones penales a estas a las personas jurídicas ¿ya? que se van a implicar en actos delictivos aquí se va a aplicar qué cosa el derecho administrativo con estas personas y el derecho administrativo tratará pues de, de sancionar a, a estas personas que, que cometen algún algún, algún delito que son estas personas jurídica. Ahora, vamos a ver los supuesto de la persona jurídica. Para que en un ente, a ver, a ver, antes de seguir con este concepto, ¿qué tal si nos damos un, un tiempecito de 10 minutos? Sí, okay, doctor. Break, un break, doctor. doctor. Ya, 10 ¿Sí? minutos entonces, por favor. Break, doctor. Ya, 10 minutos y regresamos. Gracias, ya, doctor. Gracias. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hay un break de 15 minutos esperar. 10, 10, que... perdón, 10. Doctor, ¿ya tomó lista? 15, fecha. Sí, suyo, ya pasó listo. Ya, ya amigo, ya pasaron lista. A segundo rato, sí, señor, le dice. Sí, ya, ya, pregunto, sí, de, de vida, y por eso recién me estoy integrando. Jesús, vamos a tomar tu café. Ya, ya, sí, porque... A nombre, de nombre. Okay. ok. Gracias. Me de boleto, creo. Nada, su, oye, nada, tranquilo. Más tarde tomamos lista. Pienso que muchos participan La, las públicas. ¿Cómo dijo el profesor? ¿no? Si clase de... pública y privada. ¿Ya? Entonces, sé. ¿cuál sería la persona pública o persona, perdón, la persona pública privada? Privadas, las, las empresas, empresas. lógicamente. Y las públicas. Las ONGs, Mira, y las ONGs también. Y la persona pública, las. Ministerios, Poder Judicial, Congreso. Eh, doctor. Sí, se sí, escucha. Bueno, teniendo acá un... de lo que usted está indicando, las personas jurídicas de derecho público serían aquellas personas que representan a las entidades Ajá, del Estado lo, y que verán sí. que teniendo una aplicación dentro del territorio del país y para los ciudadanos que en él habitan, divididos a su vez en, en personas jurídicas de derecho público interno, y de, con acción dentro y del y país, personas jurídicas de derecho público externo, interno, internacional. Correcto, doctor. Por eso cual, sí, continuo, Ahora, viendo el tema de las personas jurídicas de derecho privado, serían aquellas personas que representan intereses particulares regulados por códigos de comercios específicos, asociaciones, empresas, cooperativas, sociedades civiles, mercantiles, etcétera, Como también que tengan fines de lucro o no. Es mi aporte, doctor. Ya, conforme, conforme. Esa sería, en, en el caso de la, por ejemplo, de de las personas jurídicas eh, públicas que vendrían a ser del Estado, eh, aparte del Ministerio Público, del Poder Judicial, eh, las personas jurídicas vendrían a ser los procuradores, porque ellos son los que defienden al Estado. ¿Creen ustedes? Así es, con los Contralores también. ¿eh? Claro, la Contraloría Pública y la, Procur y la control la Contraloría y la Procuraduría. Y la Procuraduría serían lo, las personas jurídicas que representan al Estado. ¿no? Siempre hay que sí. tener en cuenta esto en este concepto de personas jurídicas. Y las privadas, como ya usted dice, no que, que son las de las empresas, de las ONG, de, de, de, de tantas de, asocia, de de asociaciones no de... Pero, claro, pero hay, hay empresas públicas privadas, como la CEAPAL, Petro Perú. Claro, pero eso también tiene su procurador. Claro, pero ahí sería, ahí hay primaria privada, ¿no? Sobre la pública. O al revés. Depende de la participación, creo yo, del, de las acciones. Porque, porque al fin al final, tú sabes que el Estado nombra también sus, sus representantes en una por ejemplo en, en lo que es, es la en lo que está el directorio lógicamente el estado las empresas todo propone su, su persona y, y por lo general se van a regir por la por las procuradurías públicas y las contralorías a ver entonces en los supuestos de la persona en los supuestos de la persona jurídica Dice, para que un ente distinto, la persona natural, le tenga personalidad, goce de derechos, debe cumplir condiciones imprescindibles. A estas condiciones, a esos requisitos, la doctrina ha llamado supuesto de la persona jurídica. Eh, entre los supuestos de la persona jurídica son, tres, son, son los requisitos tres. El orden de su contenido o su tracto, el orden de su finalidad y el orden de su reconocimiento entonces sería bueno de que estamos en derecho del estado también revisemos nuestro nuestro código civil en lo que es en lo que es re, eh, concerniente a las personas eh, jurídicas no que son del que están como ya lo dijo su compañero en el artículo 76 y en el artículo 77 ¿ya? Serían los derechos fundamentales. ¿Me permite, eh, eh, Entre las, eh, entre las este, los derechos eh, fundamentales ¿no? que, que tiene la, la persona jurídica, ahí tenemos pues persona jurídica, la libertad que la libertad de empresa la libertad de comercio, la libertad de industria sí, y lo bancario. principal, claro, y lo principal, el derecho a un debido, el derecho a un debido proceso y la tutela jurisdiccional, Esto lo ju Eh, otro, otro derecho a ver a la libertad de qué del trabajo también a la opinión también doctor a la opinión, no. a, la opinión no. a la reunión a la, a la difusión del también doctor lo que también lógicamente son derechos fundamentales pero todo eso fue que a través de qué de una sentencia que dio el Tribunal Constitucional, ¿ya? Donde el, el, este tribunal expresa cuáles son los derechos fundamentales de la persona jurídica. Una sentencia a ver que fue emitida creo en eh, un expediente ¿no? expediente creo 48, 70, eh, 48 no, 49 72, 49, 72, 49, 72, 49, 2006. 72 claro, 2006 uh -huh. proceso de amparo tribunal con, eh, Tribunal Constitucional. En, en eso fue, este, eh, dio cuáles eran lo, los, los derechos fundamentales de estas personas jurídicas. <risa> y acá tenemos un cuadrito de lo que es las personas jurídicas. Ahí estamos. Persona jurídica, privada de un costado y ente del Estado al de costado. La privada comienza desde su constitución. obligaciones no. Persona... ¿Para qué? Para el... que es el fin de su creación. Eso es lo que en pocas palabras es el concepto de las personas jurídicas en la cual es el tema que estamos tratando hoy en día. Es muy importante en ver, a los que les gusta el, el derecho civil, es muy importante esto que tomen nota sobre estos artículos que está en nuestro... En, 984. A ver, Benito Mogrovejo, que está levantando la mano. ¿Usted, bueno, escucho? Sí, doctor. Eh, no sé si estamos en lo cierto, pero derechos fundamentales eh, generalmente se habla de derechos constitucionales. Entonces, eh, la persona jurídica tiene derechos económicos, derechos contables, derechos pero no creo que tenga derechos fundamentales, si nos puede usted aclarar esa parte, ya. doctor. Ahora, estos derechos fundamentales, el Tribunal 49 de septiembre, ¿cuál es la que el Tribunal Constitucional, Porque si nosotros son una jurídica, casi viene a ser igual lo que nos dice el artículo 2 de, lo, de los derechos fundamentales de la persona. No, lo único que acá, acá dice que el derecho a la salud. Pero si nosotros hay una cierta relación de la persona jurídica, estos derechos fundamentales que nos expresa el artículo 2 de, de la Constitución Política del Estado. Ahora, si yo manifiesto eso es porque hay una sentencia del tribunal. Y todas las sentencias del tribunal se respetan y son como... Eh... Oh. Eh. El compañero señalaba pues si era un derecho este, constitucional creo, ¿no? Básicamente el tribunal cuando les, cuando se lee esa, esa sentencia eh, establece pues que un derecho fundamental es aquella que trasciende por sobre toda constitución, ¿no? entonces el cuando ya denominamos derechos, eh, pero derechos constitucionales, hablaríamos de lo mismo por derechos fundamentales, porque simplemente es que uno se plasma en una persona, ya sea natural o jurídica, posee de este derecho, ¿no? Ahora, este, en lo que es las personas jurídicas, doctor, creo que este tema también, así como tiene derechos, también tiene oh. pues, este es el tema del, del lavado de activos y la pérdida de dominio, ¿no? Uh -huh. Muchas las, son empresas que se forman, ¿no? Producto de, de procedente de, de dinero obtenido de manera ilícita, ¿no? Y se crean empresas, <coughs> u otro que haya una concertación <coughs> respecto a, a crear, pues, una especie de, de, de delito, ¿no? Y ya estas personas jurídicas responden, ¿no? Son, resp tienen la responsabilidad solidaria un derecho también este lo que tenga que ver con la responsabilidad de o extra contractual o extracontractual, ¿no? Claro. Y eh, eh, lo que sería bueno leer esta esta sentencia del tribunal de por qué tribunal constitucional. ¿Y cuál es el caso para... ¿Cuál es su función?